Buenas tardes. Muchas gracias, presidente. Un saludo especial a la gente que nos, acompa nos acompaña de las distintas plataformas en contra de la guerra. Eh, la... Sí, sí, perdón un momento, senador Ávila. A las personas que están en las tribunas del público, si no les han informado, ya lo hago yo no pueden hacer ningún tipo de manifestación, es decir, no pueden aplaudir, no pueden hacer ningún tipo de manifestación. Yo les ruego, por tanto, simplemente, eso es, me ha entendido muy bien. Muchas gracias. Continúe. La invasión de Irak entre el 20 de marzo y el 1 de mayo de 2003 fue llevada a cabo, como todo el mundo sabe, por una coalición de países encabezada por Estados Unidos, Reino Unido, España, Australia y Polonia. La invasión marcó el inicio de la guerra de Irak, un país que hoy en día sigue en conflicto armado y una guerra con consecuencias devastadoras que se siguen sintiendo a lo largo de Oriente Medio. En 2003 los Estados Unidos, Reino Unido y España impulsaron una propuesta de resolución ante las Naciones Unidas para incrementar la presión sobre el régimen de Saddam Hussein para conseguir su desarme pacífico, una propuesta que fue rechazada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque instaba a recurrir a la fuerza si Irak, también país miembro de las Naciones Unidas, no cumplía con el desarme que se le exigió después de la Guerra del Golfo de 1990. A pesar del rechazo de las Naciones Unidas, el trío de las Azores, que todo el mundo conoce, formado por Bush, Blair y Aznar, decidió seguir adelante con su decisión de invadir un país como era Irak. Esta decisión tuvo graves consecuencias, pérdidas humanas, irreversibles y pérdidas económicas también. The Lancet, eh, The Lancet cifraba en octubre de 2006 en más de 650.000 muertos iraquíes desde la invasión y la inmensa, de mayoría, de, la, la inmensa mayoría de ellos eran civiles, niños, niñas, mujeres, hombres inocentes. Esas cifras, evidentemente, también incluyen muertos por enfermedades derivadas de la destrucción y las infraestructuras civiles, como tiene que ser. La participación española en la guerra de Irak tuvo un coste económico final de 259,55 millones para España. Además, tuvo, eh, según el Ejecutivo, hubo un total de 90 ataques reseñables a las tropas españolas. Durante los 14 meses que España formó parte de la coalición un total de once soldados y miembros de las fuerzas de seguridad españolas perdieron la vida en el país, además de los dos periodistas Julio Anguita y José Couso, vidas humanas de ciudadanos por las que todavía seguimos esperando justicia, justicia política y justicia jurídica. ¿Por qué pedimos esta comisión de investigación? Porque el informe Chilcot, que es un informe de 12 volúmenes, volúmenes comisionado por el primer ministro Gordon Brown en 2009 y dirigido también por John Chilcot, es una investigación que ha tardado además siete años en realizarse, con 150 testigos y que se publicó el 6 de julio de 2016. Y es una investigación que cita hasta once veces al expresidente José María Aznar para explicar su papel relevante en la invasión de Irak. Las menciones hacen referencia a las manipulaciones graves por parte del expresidente, que, pero que éste, además, no actuaba solo. Estaba respaldado por numerosos cargos políticos de su Gobierno, entre ellos Mariano Rajoy, que entonces era vicepresidente del Gobierno, y el ministro de Defensa Federico Trillo Figueroa, el ministro de Comercio y Turismo Juan Costa y Ana Palacio como ministra de Asuntos Exteriores. Esta comisión de investigación trata de llegar a fondo del gravísimo error que supuso participar como Gobierno y como país en la invasión de un país soberano como era Irak, pero también, también de la tajada que se llevaron que se llevaron las empresas españolas alimentadas por los propios responsables políticos del Partido Popular. Aznar y su Gobierno engañaron a la opinión pública y a la ciudadanía española ante la guerra de Irak, pese a las graves repercusiones que la guerra ha tenido en el mundo y especialmente en la zona, tal y como recoge también el propio informe Chilcot. El expresidente del gobierno español no ha tenido nunca una palabra de disculpa, ni de arrepentimiento ni de humildad para reconocer que nunca hubo armas de destrucción masiva. Sí lo han hecho sus homólogos George Bush y Tony Blair. Por el contrario, José María Aznar se jacta en sus memorias de que la guerra fue beneficiosa para España y para, las, para el conjunto de sus empresas amigas. ¿Qué hacemos ahora con tantos muertos, con los heridos, con las violaciones masivas, con la destrucción, con la desesperanza, con la rabia, con la malversación? ¿Qué hacemos con tanto dolor ocasionado? Es cierto que no nos satisface un triste lo siento, me equivoqué, no volverá a ocurrir. Pero es que en España ni siquiera el Partido Popular ni el expresidente han tenido ese detalle. Por el contrario, se jactan de hacer negocio con la guerra y con la sangre de los inocentes. Señorías, esta comisión de investigación debe salir adelante por muchos motivos, pero principalmente porque sin justicia política no hay reconocimiento, sin reconocimiento no hay reparación y sin reparación a los daños ocasionados a nuestra sociedad y a la sociedad iraquí nos convertimos en una sociedad deshumanizada. Señorías del Partido Popular, si fueron capaces de pedir perdón por el accidente del Yak 42, también deberían pedir perdón a los familiares de los militares muertos y ante el mundo por tan desafortunada decisión. Gracias,